Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión toca hablar de Last Night in Soho, un poquito tarde, pero bueno, diciembre es un mes complicado para organizar y grabar Y en este caso, porque tengo una invitada, la favorita de la casa de Después de Otra Función Bienvenida, Nikki, nuevamente Qué título, por favor, muchas sí. gracias por la invitación es que por estadística, eh, o sea, de cariño, sí, sos la favorita, pero por estadística sos <risa> la invitada que más veces ha estado en el podcast, así que sí, son hechos. <risa> Tenemos eh, pruebas que lo comprueben. Exactamente. Bueno, vamos a hablar del de misterio de Soho, como le pusieron por acá. El nombre es raro, ¿no? O sea, no le costaba poner mucho La Última Noche en el Soho, no era mucho un... bueno, esfuerzo de traducción. Ahí me estoy fijando en Wikipedia, quería Wikipedia, que en España le pusieron así. O sea, nos cagaron a nosotros, claramente. ¿Qué Pero... película no importa? Sí, eh, el, el, la famosa película que divide aguas, claramente, por por lo que he escuchado, por lo que he leído y bueno, por lo que viví en carne propia, porque para la gente que no lo sabe, fuimos con nicky a ver esta película. Yo ya la había visto, eh, vos fuiste por primera vez y cuando sí. terminó la película yo esperaba como, no sé que te hubiera encantado, o, o, o algo positivo, y tu cara fue como, mm", y yo me quedé como, no, no lo puedo creer, pensé que te iba a gustar más. Eh... Es que, yo fui con todas las expectativas del mundo, súper fascinada, todo un super mega hype, hace meses que vengo bancando este proyecto, y salí súper decepcionada, la verdad. Parece como un término bastante grande. Sí. Pero es real. Sí, no, no, no es grande tampoco, no es para agrandarlo como oh, decepción y algo súper trágico. Suele pasar, o sea, generalmente en las películas cuando se deposita muchas ganas de, de ver algo de, de lo que se espera, suele pasar que se termine saliendo con una decepción por algo en particular, pero tampoco eso quita... Eh, por ahí que la película sea un desastre o, o, o cosas así. No sé si es tu caso, pero bueno, me ha pasado a mí personalmente de, no sé, decepcionarme con algo, pero que no eh, cambia por ahí lo que es eh, la película. No sé, personalmente a mí me pasó eso. Es medio complicado eso, la verdad. Para mí, eh, como en ciertos aspectos, esto de, de tener el hype tan elevado, eh, influenció un poco porque... Hay cosas que no me terminaron de cerrar por completo, y me parece que, si bien para mí Edgar es un director excelente, y tiene como su media impronta, que es esto de, eh, más allá de la banda sonora y todo, de, de, de tener acción, de tener como personajes súper personajes frescos, no te digo juveniles, pero joviales, siento que en esta quedó todo medio desdibujado, es raro, o sea, sinceramente es raro. Sí, sí, sí, eh, por eso puede ser. De hecho, gracias a vos, cuando eh, terminó esa función a la que fuimos, eh, me hiciste notar algo del final, ya nos vamos a meter un spoiler, que yo la primera vez por ahí no, no lo había notado tanto, y es verdad, es como que sí, acá tenés razón. Pero igual como que no me terminó de arruinar eh, la película o, o el película. final en sí, o, o yo le, le encontré como o, otra explicación, digamos, otro camino a... Justificar un poco, bueno, terminó pasando de esto y lo otro, como que, qué sé yo. Eh, a, a mí, en líneas generales, me, me gustó. Eh, de hecho, la disfruté bastante porque me suele pasar a veces que si la película es muy larga o, bueno, no es este el caso, pero eh, si se vuelve un poco larga, se vuelve un poco tediosa, es como que ya eh, me baja a puntos en cuanto a lo que estoy viendo. Y en este caso, no, o sea, se me hizo bastante llevadera, se me hizo entretenida, eh, esperaba como otro tipo de terror, eso sí, y no vino ese terror que, que esperaba, pero el terror que se maneja en la película está bien, o sea, creo que está bien para lo que se propone, y en bueno, muchos otros aspectos como lo que es la estética, el vestuario, la música, ya eso eh, lo voy a nombrar más adelante, me, me convenció bastante, es como que por todos esos lados eh, me sentí bastante más atraído y bueno, eh, las actuaciones también, o sea, es como que por todos esos lados me, me terminó convenciendo bastante. Eh, por ahí terminaron siendo más que, que las cosas que, que no me gustaron, eh, desde um, mi, mi punto, ¿no? Claro, sí, sí. A mí lo que me pasó es, es, es diferente, porque tengo esta idea que hay que dejar de apreciar solo lo visual, y también pensar un poco en lo que es la historia, que es lo que repasamos un poco en el capítulo anterior de The French Dispatch. Exactamente. Eh, lo que pasa acá, para mí, es un problema a nivel de la estructura de guión, que busca como generar siempre como un impacto con estos plot twists, y si bien de, en parte lo logra, medio que se va desdibujando un poco el resto, más allá de que, obviamente, visualmente es una película hermosa, a mí me encanta en ese sentido, eh, la música y todo todos los componentes también, no pero yo me refiero a esto que es como, la historia en sí no termina encerrada, es como si la hubiese hecho yo, o sea, que yo desconozco, ¿entendés? O sea, como si lo hubiese hecho un estudiante de cine, que arranca hace dos meses. Eh, pero porque también está esto que te digo, que busca como generar sorpresas, generar esto, generar, tener cierto impacto, eh, y los personajes no terminan de, de desarrollarse por completo, porque si vos los ves, también, ninguno de los dos protagonistas termina de tener cierta profundidad. No es obligatorio que lo tengan, porque claramente el director no buscó eso tampoco, pero en este caso para mí queda medio raro, medio raro. Por otro lado, también tenemos este tema de, de, de que habla en el comienzo de una enfermedad de la salud mental, digamos, de una enfermedad que, que es hereditaria, que en este caso yo supongo que será um, esquizofrenia, porque... Sí, de hecho en la película cosas, en un momento se, se nombra. Claro, eh, que bueno, que es algo que viene de familia, que la abuela está, y que le dice, mira, si necesitas si te vuelve a pasar me llamas es eh, que te lo muestra así nomás, digamos, eh, lo podemos pensar desde la perspectiva que tenemos. Eh, esta enfermedad que es la causante de todas estas alucinaciones, porque claramente sucede esto, ¿no? Pero por otro lado es como que lo, lo toma así a la ligera, ¿no? Yo no creo que en el, en el año 2021, y sobre todo teniendo un director que es joven, tenga sentido hablar de estas enfermedades sin hacer hincapié en la salud mental y todo lo que hay por detrás, ¿no? Y eh, nada, básicamente eso, que para mí, si vos vas juntando cada una de estas piezas, terminas la balanza cayendo un poco más sobre lo malo que sobre lo bueno, porque básicamente son la base de todo. Sí, es verdad, me, me, me hace pensar bastante, si... Sí. Si Charlo con bueno, vos un rato, sí, eso está bueno, eh, además me gusta, me lo había mencionado cuando hablamos en The Friend Dispatch, que haya opiniones distintas, porque si todo el mundo opina lo mismo, es como, bueno, no tiene mucho sentido, o sea, está bueno que, que haya opiniones distintas y que se vean varios puntos de vista de, de algo, en este caso, de, de esta película, así que sí, me hace pensar eh, bastante, eso, eso está bueno. Bueno, más o menos, ya dimos impresiones generales de, de lo que nos pareció la Night in y nos vamos a meter con spoilers para ya embarrarnos directamente y mencionar todo lo que no se puede mencionar, así que si no vieron la película, no les voy a decir que vayan a verla al cine, porque me parece que ya está, no, no está más en el cine, creo, no me no, fijé. No duró nada. Eh, nosotros, de hecho, para encontrar una función, qué castigo, no, no podíamos encontrar una función, fue... Tremendo. Y bueno, ya he hablado en, porque hablé en un episodio que grabé y todavía no vio no la luz eh, sobre esto de, de las pocas salas para ciertas películas, pero es un tema complicado, lamentablemente. Las superproducciones copan todo y este tipo de películas quedan medio de lado. Así que bueno, búsquenla por ahí porque está por ahí para ver, así que si no la vieron vayan a verla. Y vuelven a escuchar este episodio y si la vieron o no les importan los spoilers, se quedan. La advertencia ya está hecha. Más o menos la historia va de un estudiante, Eloise, interpretada por Thomas Mackenzie, que quiere ser diseñadora de moda y va a estudiar a una prestigiosa escuela de Londres y le empiezan a pasar cosas, digamos, como que de entrada no encaja, más o menos en lo que es ese mundo, eh, compañeras medio complicadas, eh, como que no termina de encajar con su personalidad dentro de, del resto de las personas que hay ahí, y se muda, eh, ella estaba como en la residencia para estudiantes, se muda a otro lugar, y ahí empiezan a pasar cosas bastante raras, porque en la noche cuando se va a dormir, viaja en el tiempo, en el mismo lugar, a la eh, década de los 60 Ahí conoce a Sandy, interpretada por Anya Taylor-Joy. Y empiezan a pasar todas estas cosas raras, este verdadero misterio en Soho. Que ahí creo que es donde pifearon con el título porque un poco te termina spoileando. No tanto, pero bueno, ya te está adelantando que hay un misterio. Empieza toda esta locura psicodélica en un punto. Porque hay una combinación de colores y cosas raras que la verdad que está muy buena. eso me gustó muchísimo, pero va un poco con el tono de la película, de este misterio medio raro que después se va a ir resolviendo, que está, está bueno, a mí, a mí, o sea, la historia en sí me gustó, es cierto que tiene estas cositas que comentaste, de que como que falla un poco, pero eh, en general la idea está, está bastante buena y eh, está, está copada. Puntos negativos que yo, al menos, yo señalé de la película, Vamos a ver si coincidimos o no El plot del final En un punto me gustó Estuvo bueno Pero uh -huh. es verdad que es medio eh, Predecible Yo por ahí en, en, en la aventura esa De la película y estar metido No me di cuenta Pero como que se ve venir un poco eh, La primera vez me acuerdo que me sorprendió Y fue como que quedé Ahí uh -huh. maravillado Bueno no maravillado pero Quedé bastante sorprendido pero ya es como que es verdad que se puede, digamos, ver a kilómetros que podía llegar a hacer eso. No sé qué te pasó a vos con, con ese plot. Eh, yo, bueno, viéndola por primera vez en el cine, toda ilusionada, aparte, toda una experiencia, ¿no? me digo que hay determinados detalles eh, que te van conectando con esto que sucede al final, ¿no? Por ejemplo, ella cuando llega, es... El departamento es en el de la esquina, justo en donde estaba eh, Sandy, porque tienen los mismos carteles arriba, que también hay una imagen publicitaria de la película, que dice las 19 sojo en un cartel, en esa esquina. Eh, no recuerdo bien cuál era la esquina, o es sea, el nombre, porque lo mencionan un millón de veces pero no lo recuerdo. Después me pareció medio raro el hecho de que, bueno, más allá de que sea una mujer grande, justo también es rubia, Viste, medio que eso pasa desapercibido, ¿no? Pero en un momento hay una referencia que dice que la casa se la vendió uno porque sí, que desapareció después, que hace referencia al personaje de, de Matt Smith. Básicamente eso ya te da como a entender qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Me parece que, o sea, que los, con, los escondieron bien a estos detalles. Eh, no son Star porque claramente eh, no hacen referencia a nada externo. Pero... Eh, siento que si quizás hubiesen puesto menos, quizás el de la carta, ese ya no... O, o quizás, no sé... Hubiesen sido en menor cantidad, hubiese funcionado más, en ese sentido la sorpresa hubiese sido diferente, porque para mí no fue una sorpresa, porque el, también te das cuenta que en el momento que ellos se sientan a hablar, ya eh, y bueno, este personaje femenino que después nos enteramos que es Sandy, en un momento que le dice, llegó una carta para vos, y la pequeña de, de Thomas y McKenzie y se, se pone a, a revisar las cartas, se da cuenta que no, es que, no sé si se da cuenta, pero uno si le está prestando atención, se da cuenta que hay una que tiene el nombre de Alexis, que justamente... Es el nombre que usaba Sandy la verdad, sí, sí Yo en el momento no me di cuenta De hecho, las dos veces que lo vi No me di cuenta eh, Si no me decías vos, no me daba cuenta o sea Pasaba de largo ese detalle Ahí estoy pensando que yo soy un poco Distraído en cuanto a esas cuestiones Por ahí me dejo llevar También, por todo lo que es la sí. película Y es como que Por, ahí, por esa razón me sorprendió más eh, El plot Pero es cierto que tiene estas cuestiones que te van adelantando un poco, o al menos te dan como mínimo esa sospecha de eh, la señora que al final era la que estaba un poco atrás de todo este misterio de, de, de los asesinatos y eso, que también la misma película te confunde un poco porque en la visión que tiene Eloís, en realidad lo primero que vemos es que a Sandy la asesinaron, pero al final no era así o sea, ella había matado a Jack, que es el personaje interpretado por Matt Smith, eh, entonces es como que te da por ahí esa confusión, y después vuelve a, a que ella era en realidad la que lo había matado a él, y al resto de, de, de los muchachos que después aparecen ahí. Ahí también a vos, lo digo porque me lo habías mencionado, ¿no te gustó un poco ese giro de que los termina dejando a, a todos estos personajes fantasmagóricos, en algún punto estas almas perdidas de, de estas personas que estaban con Sandy, las termina dejando como eh, un poco las víctimas eh, en el final, y a Sandy como la villana de, de la película. Ahí contame vos un poco lo que pensás y yo te doy mi, mi punto de vista de eso. Bueno, esto es algo que, que fuimos debatiendo... O más que debatir, lo charlamos un poco cuando salimos a ver la película, que para mí eh, está muy mal en ese sentido. Comienza la película mostrándotela a ella como la víctima, eh, de estos hombres que se quieren aprovechar de ella, de este Jack que claramente la engañó a ella, esa joven, y que la llevó engañada a, a todo este mundo, ella pensando que claramente solamente iba a llegar y cantar, se encuentra con que también tiene que pasar la noche y el día con hombres que ya no quiere y que detesta y que de cierto modo le parecen repugnantes. Eh, lo que pasa acá es que es esto, comienza siendo la víctima y llega un punto que vos la ves y bueno claramente ella se está defendiendo, no que mata a uno, mata al otro, mata al otro, que son estos fantasmas surrealistas que, que aparecen constantemente en las películas, eh, como estas almas Perdidas que le piden, que lo vemos al final, lo que le están pidiendo ayuda a, a Elois para que los ayuden a ser libres, que los defiendan de, de esta Sandy. O sea, como el hombre siendo el victimario termina siendo la víctima de esta mujer. No le encuentro el sentido a eso. Es más que haga mal. Sí, eh, hasta, hasta ahí coincido con vos. De hecho, bueno, la primera vez no lo había. Eh, notado tanto esto ya la segunda cuando me lo mencionaste es como que ahí pensé tenés razón voy a ir con, con vos al cine más seguido porque me, me haces eh, uh -huh. notar estas cosas pero ahí yo lo que había pensado después eh, por eso ahí es donde agrego lo mío es que el cuando le piden ayuda eh, estas almas perdidas diciéndole matá a Sandy, eh, venga nuestra muerte, eh, ella le, les dice no, o sea, le, les corta un poco el rostro y les dice no, no la voy a matar, y ahí viene toda esa escena en la que bueno Sandy un poco se arrepiente en algún punto de, de haber hecho lo que hizo, como que lo menciona, incluso creo que en su versión más joven, como no quería hacer esto, pero no tenía otra escapatoria, y termina muriendo ahí. Est está mal, sí, o sea, eh, es verdad que como que esa vuelta de pasar de victimario a víctima por parte de, de los hombres, es bastante raro, más que nada por cómo se venía construyendo la, la película, y también es, esta percepción que teníamos de Sandy de que ella era la víctima y después termina siendo como la villana pero eh, está como esta eh, doble, esta doble eh, personalidad Discurso. si se quiere eh, sí. eh, en Sandy de aceptar que en algún punto lo que hizo estuvo mal pero que no tenía otra escapatoria digamos eh, es un poco eh, ambiguo es como eh, difícil de, de tomar sí es cierto, al, al menos yo lo tomé así pero sí es cierto que por ahí dar ese toque de, de víctima a los hombres quedó raro yo creo que con, el, con la negación de Lois de no, no, o sea está todo bien que me vengan a pedir ayuda pero tuvo mal lo que hicieron y no, no, no, no, no los voy a vengar ni nada yo creo que ahí estuvo bien pero no, por ahí no era necesario llegar a ese punto de ponerlos a ellos como los pobres y todo eso eso, eso sí. Pero bueno, le encontré como esa vuelta de. Bueno, medio agarrado de los pelos, pero qué sé yo, me, me terminó de, de agarrar por ahí. Porque también, pobre Lois, no tenía nada que ver y casi la terminan matando por, por todo esto. Pero sí, es un poco raro ese tema, no, no te lo voy a negar. Sí, no sé, queda como. No sé si es dibujado, pero no tiene sentido, sinceramente. A mí, al menos, a mí no me quedó la sensación de. De que Sandy era la, la mala de, de la película. Es que sí. tampoco lo termina, claro, perdón, ¿eh? pero tampoco termina de explotar eso, ¿no? Como que queda ahí medio. Sí, flotando, como que eh, quedó. Medio ahí. flotando en el aire, claro. O sea, si la quieres hacer la villana, hazla la villana bien. Si no, qué sé yo, que ellos sigan siendo los villanos. Que hubiese tenido un poco más sentido que Jack que se desarrolle un poco más. Sí. Y, Termina, y termina siendo claramente el, el villano de la película, que es como te lo buscan vender. Que ni siquiera, bueno, en realidad no sé, no, no sé. nosotros vimos el tráiler, vimos las fotos, vimos todo lo que salió, que es básicamente todo lo que mostraron en la película, porque no, no hay casi nada nuevo. Nada nuevo sobre todo que sorprenda, digamos, que digas, ¡Ay, mira a acá! No sé, o mira a Tomasín, o a Matt, por ejemplo. Los gemelos Oliver Phillips y su hermano, que siempre me olvidó el nombre, que eran Freddy George en Harry Potter, Exactamente. Eh, abren la puerta nada más y desaparecen, no se los muestra en ningún momento y te los venden como si fueran personajes secundarios. Es verdad, sí, sí, es verdad. Literalmente estuvieron un segundo. Eh, y después, nada, para mí es esto. El problema es que no hay un... Un villano que esté bien definido, o sea, si bien sabemos que lo, la historia va a llevar hacia que Sandy sea la villana Me parece que no, no termina de funcionar porque no hay como cierta complejidad, digamos o, o queda todo mato porque me quiero defender, pero bueno, después termino siendo la villana Cuando en realidad yo me estoy defendiendo de las cosas que me hacen estos hombres Sí, completamente Nada, cero pers perspectiva de género en la película, ¿no? Pero... Um, Aparte, toma esto también, ¿no? La mujer es la mala. Sí, te, te termina dejando un poco esa idea, eh, la verdad. Claro. Es diferente ponerle a Bond Girl. No la vi, no me spoilers. Ajá, bueno. No sé cómo no la viste, ¿peliculón? No, me, me la debo... ¿Sabes que No... Me, me debo muchas películas. Es una, está ah, ahí pero en la, la, visto. La, tengo, bueno, la tengo que ver. Ese es sí es un buen ejemplo de... Eh, protagonista, antagonista que se desvirtúa pero se entiende y queda bien este queda como insulso y me, me, me dio mucha bronca eso porque llego con todas las ilusiones de que sea una de mis películas favoritas y no sucede como que uno se, también se da como la posibilidad de decir la vuelvo a ver a ver si en esta nueva visualización encuentro algo que diga esto se lo destaco lo rescato eh, me parece que está bien me parece que esto en la historia yo la primera vez lo vi mal pero me equivoqué y ahora sinceramente me parece que está bien pero siento que en esta o sea por más análisis que le hagamos no vamos a encontrar un límite digamos en lo que está bien en lo que está mal porque también está todo así medio flojo no era la palabra pero sí. flojo es un término no está está y el otro punto negativo que al menos yo lo encontré después si quieres agregar uno más bienvenido sea, poquito de Aña. Eh, yo esperaba un poco más, sí, sí me la esperaba como una... Eh, como que no iba a ser la protagonista protagonista, o sea, sí la esperaba Thomas y e. McKenzie como la gran protagonista, y por ahí Aña un poquito eh, menos en pantalla, pero no tampoco, como que pensé que iban a estar un poco a la par. Por ahí, por el amor que, que le tengo a Aña, eh, vos también le tenés, eh, esperábamos un poquito más, pero siento que podríamos haber tenido poco más de años de Lord en la película. Eso también fue otro tema. Aparece muy poco. Casi todo lo que vimos, como te decía, en los trailers, es lo, que, es lo que vemos de ella en la película. Aparte, tipo, ponen... Repito, esto. El póster tiene tres nombres arriba, que encabezan la película. Está bien que sabemos que Tomasin es su protagonista, pero, para mí... Si tanto te la estás vendiendo, Aña, en todos los festivales, ¿por qué le das cinco minutos de pantalla? No cinco minutos, pero casi. Sí, sí, es como que se vendió más por ese lado de lo que terminó siendo. Claro, igual, esto lo decimos desde nosotros como fans. Claro, es Argentina y tenemos que... que no es Argentina, en pero tiene raíces. Es Argentina, Nicky, vamos a decir la verdad. No. O sea, a mí nosotros, no se sí, sí. Si estuviste cinco minutos viviendo en Argentina Ya está, sos de acá <risa> te, te, te, te tomamos Vivo Mortons en Argentina entonces. Claro, sí, sí, completamente No sé si tenés algún punto negativo más para agregar Dentro de esto No, no, tampoco vamos a decir que es una porquería No, no. No, no, obvio. Acá, no pero, pero tiene, todas Oye, las películas no tienen su, sus cosas malas y sus cosas buenas Y entre las cosas buenas Acá como barredora Te amontona un par Que podemos comentar en general, al menos a mí, todo lo que es la parte técnica, estética de la película, la banda sonora, el soundtrack de la película, me gustaron muchísimo. Todos los que son los movimientos de cámara, esto que eh, Edgar Wright lo hace excelentemente bien, el, el soundtrack que elige para la película, las canciones son espectaculares, o sea, quedan bien. Eh, es algo Tenemos que... canciones como When I Feel More At Home, Downtown, You Know Where To Find Me, y son temas todos, eh, hopes and dreams, todos temas que las letras tienen que ver mucho con lo que se está viendo en ese momento. Imagínate que hay una canción que se llama Neon, que bueno, hace referencia a los carteles claramente que la inducen al sueño y a estas especies de pesadillas, comunicación que tiene Eloís con estos años 60. Y después, bueno, tenés el comienzo, o sea, son canciones, escucháis, es, o sea, parece tonto, pero los títulos ya. Es como si hubiese tomado primero el soundtrack y después escribió la historia. Porque sí. después tenés como canciones como... Me siento como en casa, yo te las traduzco en español como para que se entienda el concepto, no la idea. Perfecto, eh, sí. Después es como, estoy con vos hasta el final y me parece que te reconozco de algún lado, que es cuando ella se la, va, se la cruza a, a, a Sandy por primera vez. Y después, escuchá, o sea es gracioso, porque hay una canción que se llama No Mail Visitors, canciones que se llaman, bueno, como te decía, Hope and Dreams, Pequeñamente, o sea, Little Liar, eh, Está Hell. Hay una que se llama Eloise, como la protagonista, la película termina con una canción que se llama Last Night in Soho, como el título de la sí. película, y estaba notando no sé si esta información es errónea, que la canción que nombraste, Always Something there to Remind Me, el artista sí. es Sandy Shaw, uh -huh. que tiene otra canción en, en, en el soundtrack, que, bueno, eh, tiene también el nombre de, de Sandy. Sí, claro. o sea, el soundtrack es genial. O sea, ya leyendo como la lista de, de canciones elegidas, te, te puede dar también una idea que eso está buenísimo porque es como algo que lo dejó ahí escondido y eso sí lo podemos tomar como algo súper positivo. Es algo que hace muy bien Edgar Ryan en, en sus películas: Baby Driver, Scott Pilgrim, eh, el, el soundtrack siempre lo. Lo elige muy bien y en esta película, la verdad, que, que quedó genial. No, no recuerdo, creo que era Land of Mil Dances, porque no eh, Mil es sí. uh, 100, ¿no? Sí. Muy bien. Land of 100 no. Dances, que And es la escena en la que baila Sandy, que es genial, esa escena. Sí, me, esa escena es increíble. Algo para destacar que puede ser también el, el diseño de vestuario. La diseñadora de vestuario se llama Odile Dix Miraux. Y nada, ella comentó en un par de entrevistas que buscaba como crear este, este universo de los 60, con sus respectivos cafés, eh, bares, eh, y demás, y que mediante también pequeños detalles eh, se fue plasmando en, en lo que es la historia. Por ejemplo, después de la primera vez que se ve Sandy, eh, o sea, que, que Lois ve a Sandy, el Eloís en la facultad tiene una camisa rosa, que es equivalente al vestido rosa que usaba Sandy eh, que hizo en su primer eh, show esto es también como un detalle para tener en cuenta después es gracioso que el vestido no es un diseño que ya existía de hecho solamente había un boceto y quedaba la idea de que por ejemplo como si Sandy hubiese tomado este, este boceto y hubiese dicho mira tengo este patrón y necesito que me hagan este vestido, como que no es algo que había surgido antes, y que sí hace eh, referencia a una de las películas, creo que yo, más conocidas, que se llama Darling con Brigitte Bardot. Aparte el color, este es un color medio durazno, eh, medio pomelo, rosa, que da como cierta fantasía. Y nada, después vemos que va cambiando el, el vestuario porque busca también genera esta representación de la idea de que ella seguía siendo atractiva para todos todos estos que pagaban por estar con ella y a medida que, que, que iba pasando las la noches, los días y, y todo, pese a ella estar cansada y después con respecto al tema de vestuario de los, de los otros protagonistas que son las compañeras de, de, de Lois en el London College of Fashion eh, buscaron también generar este universo paralelo mediante el vestuario, pero solamente porque estuvieron hablando con jóvenes estudiantes de moda, como para tener una idea de cómo se podrían llegar a vestir estos personajes, que si bien se visten normal, tienen este estilo medio plondinense parisino, con los pañuelos, los antiguos con las chaquetas de cuero, y parece una tontería, pero resuena y, y es súper importante. Hay algo que también buscaron generar en este sentido, que es el tema de las capas, por ejemplo el, en las capas del, de este vestido rosa que tanto menciono, que para mí es hermoso, que es como las capas que tiene el mismo personaje, y las capas que va teniendo la película para descubrir su, su desenlace final. Sí, todo el análisis, pero es cierto. Y sirve en un punto para entender todo lo que se busca con, con estos detalles dentro de, de la película. Estéticamente, la verdad que es muy linda. Realmente es, es muy linda y se aprecia todos, todos estos detalles. Y bueno, aclarar. Eh, la escena a la que hacía referencia esta del de, baile de, de Sandy de Land of 100 Dances que están todos los colores y toda esa locura medio psicodélica está muy buena y la verdad que me gustó mucho y también está la otra escena que es la del primer baile que tiene Sandy con Jack en la que sí. se van mezclando Sandy y Eloise que esa escena es increíble como se filmó, después pueden buscar videos o sea no hay efectos, está... Van saliendo y entrando las actrices Con Jack parado Mientras se va filmando todo Es increíble, que la verdad que lo que se hizo con esa escena Es genial sí Totalmente Personalmente, el gran punto positivo para mí de la película No sé si estaremos de acuerdo Pero al menos lo que Destacó para mí, lo que más destacó Fue la actuación de Thomas y Mackenzie Para mí, una actriz No sé si infravalorada Pero que siento que en esta película quedó un poco de lado por, ya hablamos antes, el renombre de Anya, pero creo que en esta película la rompe. La verdad que está genial, espectacular. Sí, eh, yo no creo que sea infravalorada, de hecho es una actriz joven, o sea, no tiene muchos títulos en su haber. Eh, la verdad. Está muy bien ella, la verdad está muy bien. Medio que queda como, Anya tiene algo, viste, magnético. Sí. Que es verdad que te súper atrapa. Pero a nivel actoral está mucho mejor ella. Sí, y, sí, termina quedando que estamos... un poco opacada, lamentablemente, con, con Anya. Sí, sí, más o menos. O sea, es la, la que lleva la película, pero quizás es, yo creo que es como eh, un poco molesto el acento. A mí me pareció así, pero después comprendí que eh, es el acento de, de la época y es el acento de ese lugar en particular. Entonces es como que es comprensible y está muy bien hecho entonces. no Pero ahora que estamos destacando lo, lo bueno, hay algo que me gustaría destacar que también es esta relación eh, Eloy-Sandy eh, y esto de Alicia a través del espejo, que sí. Eloi se ve reflejada en, en el espejo y la ve a Sandy, como... Se hizo eso, me parece una locura, ¿no? Porque la cantidad de veces que tuvieron que haber repetido eso y el montaje para lograr esa coordinación, enorme. Sí, sí, menos mal que lo mencionaste porque se me iba a pasar y la verdad que desde la primera escena que va bajando por las escaleras Sandy y se ve del otro lado a Lois, o sea, ya es espectacular. Creo que esa, es la, o sea, todas esa secuencia es la mejor porque hay varios espejos y, y se ve mucho pero es, es hermoso. Todo eso se, se logró muy, muy bien en esta película. Y, y es un poco la experiencia de ir a ver al cine, que lo comentaste antes. E, eso es lo que más me gusta por ahí, de ver las películas en el cine, que se viven de, de otra manera. La verdad, al menos me vale. pasa a mí, no sé. Bueno. Es sí. una película altamente potente a nivel sonoro, como para verla en el cine. Lástima que literalmente duró una semana. Sí, sí, sí. sí. Eso también es como... Lo que digo siempre, no pero como que lo tendríamos que súper eh, debatir Porque es como impensado que las películas estén durando una semana en cartelera Sí, sí, completamente Bueno, lo voy a mencionar porque eh, ya que metemos este tema De la película que hablaba, que todavía no se estrenó en mi podcast Pero ya lo grabé, el episodio sí. era de Don Look Up la película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence Que se va a estrenar el 24 en Netflix Y que tuvo un estreno limitado en cines Pero se tomaron bastante a pecho lo delimitado Porque al menos en Buenos Aires Solamente un cine en una sala proyecta esta película Lo que me parece tristísimo Porque está bien, después va a Netflix todo lo que quiera Todo muy lindo Pero una sala en todo Buenos Aires Para ese pedazo de película que es eh, Don't Look Up o sea, ni siquiera voy a hablar de la película, no me voy a poner a hablar de la película, pero ya con el elenco mínimo, no sé, algún que otro cine más, y la verdad que... Y mira, es algo que ya tiene medio pactado Netflix, ya lo hizo con The Irishman, y nada, para mí, el problema no pasa por justo Don't Look Up, sino pasa por películas como The Power of the Dog o The Hand of God, que son películas que realmente merecían estar en el cine, y, ni siquiera y directamente pasan a la plataforma. Sí, sí, sí. Tic eh, Tic Boom tampoco, se estrenó acá y tuvo su estreno en cines, en, en otros lados. Y bueno, sacando a Netflix, West Side Story también no tiene muchos horarios. Y es una película que está teniendo buenas críticas, pero, yo todavía no la pude ver. Es Spielberg, o sea, es como que... Sí, pero el, el problema no pasa por las películas internacionales también. Pasa sobre todo por las nacionales, que sí, tienen dos obvio. días y la sacan de cartelera. Sí, Entonces sí. es medio... Yo lo veo como desde este lado, que es bastante ilógico pensar ¿Cómo podemos estar pensando Ay, Spielberg tiene solo 46 salas Cuando después tenemos una película nacional Que le dan 8 y con suerte Sí, bueno, yo quería ir a ver ya, ¿A el... dónde apuntamos nosotros como cinéfilos Entre comillas, hmm. cuando tampoco valoramos Ni respetamos el trabajo que se hace acá Entonces, ¿Cómo queremos que se Superexplote el cine argentino A nivel mundial, y que cada vez Sea mejor, porque claramente tuvo Su auge eh, en sus comienzos, y luego en la actualidad también tienen muy, muy buen material, pero ¿cómo podemos pretender eh, no, esto de, de quejarnos incluso? De decir, che, ¿cómo puede ser que aspiro en 46? Y no nos ponemos a pensar que acá estamos en un país que literalmente no pasa nada. con ¿El Inca anda a saber qué está sucediendo? Sí, sí, es verdad. Yo por ejemplo quería ver el perro que no calla y sí. la sacaron. Eh, sí, no, a los dos días. Sí, no no duró nada. Eh, de hecho, me habían invitado para ir algo mont. Che, vamos a ver una película nacional. Sí, sí, tengo ganas, quiero ver esta. Eh, Actualizan la cartelera, no está más. Bueno, <risa> sí, es verdad. El cine nacional sufre muchísimo con, con todas estas cosas. Cosas que lamentablemente siguen pasando, porque viene pasando hace rato, así que esperemos que en algún momento mejore este tema de distribución de, de la cartelera que es importante que pase. Bueno, sí, ¿algo más para mencionar de esta película? Creo que ya mencionamos ¿Alguna, todos. ¿Alguna escena que te haya gustado mucho? Bueno, no voy a ir por las obvias que ya mencioné, que son la del baile de Sandy con todos los colores y la del baile con las dos actrices, con Matt Smith. Creo que si me quedo con una escena es cuando pasa por primera vez Eloís a todo este mundo del pasado, cuando se va a acostar, que se tapa y se ve como ese efecto y, y entra a, a lo que es esa avenida en los 60. Me gustó, toda esa entrada me, me gustó, me, me gustó esa escena. Es una buena elección. ¿Vos, Niki? Estoy, pensando, estoy pensando, Me gusta mucho cuando bailan y cuando se presenta ya por primera vez. Empieza muy bien la película, eso no se puede criticar, la verdad que tiene un muy buen comienzo en general. Y toda, todo ese momento de, del primer viaje al pasado, la verdad que... Es muy, muy bueno. Ahora sí, creo que hemos nombrado todo. Eh, calificación. Ah, ya me estaba olvidando. La calificación. Te, voy a, te dejo a vos primero. Eh, me querés mandar vos. frente a mí. Me querés sí. mandar frente a mí. Muy bien. Me siento un poco mal eh, con la calificación, porque siento que va a estar muy lejos de lo que vos le vas a poner. Pero bueno, sigo firme en mi decisión, eh, incluso habiéndola visto dos veces. Um, un 8,5 sobre 10. Uf, excelente lo tuyo. Yo le doy un 6. Bueno, esperaba menos, mirá. Hasta ese punto me imaginaba. Pero no, bien. No. Bien, bien, bien, bien, tiene cosas, o sea, vamos, cosas que se pueden rescatar. Pero un 6 equivale a un 2,5. Sí, yo eh, soy de dar puntajes altos, así que. Eh, soy así, soy bastante generoso. Eh, pero disfruto, disfruto del cine, me, me gusta. Eh, yo creo que también, eh, repito esto, la, el, verlas en el cine, las películas, potencia un poco más todo. Sí, sin duda. Así que personalmente me, me pasa eso. Bueno. Sí, sin duda, y es, es una muy buena eh, frase como para utilizar, ¿no? Como que las emociones se potencian a través sí. de la pantalla. Sí, me están escuchando de publicidad de algún ahí, cine. Eh, ahí te la reformulé, ¿viste? Ya quedó como eh, tenemos, tenemos los derechos acá, así que nada, <risa> si lo quieren usar, bueno, somos nosotros los que, los que usamos esa frase. Bueno, tenés el espacio para nombrar tus redes, ya las has nombrado un par de veces acá, pero hacelo de nuevo. Es, es tu espacio para hacerlo. <risa> bueno, eh. Si quieren saber sobre cine y moda, y sobre todo un cine que quizás no se habla tanto, pueden seguirme tanto en Twitter como en Instagram, como Whois, Mrs. Nicole. Por otro lado, tengo un podcast dedicado a la Productora 24, pueden seguirnos en secuencia doble. Y también tengo un emprendimiento que se llama Twin Pins Store, que, bueno, ahí encuentran un millón de cosas magníficas. Por, sobre todo, nada, agradecer este espacio y lo divertido que es debatir sobre películas, sobre todo no estando de acuerdo en algo. Coincido completamente. Es constructivo. Opiniones distintas, la verdad, que terminan dejando como pensamientos cruzados. Eh, yo, al menos, me, me quedo con cosas para pensar y eso está bueno, porque sí... Siempre estamos con lo mismo, con lo que nos queda a nosotros, por ahí es medio aburrido, o incluso nos terminamos conformando, pero esto de tener distintas opiniones, la verdad que nutre bastante, está, está copado. Me pueden seguir en Instagram, en arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función me voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal, mi Instagram personal, Panchan Raccoon, y en Letterboxd y Medium, donde están mis reseñas me encuentran como se y el Guido. Y bueno, te hago elegir de vuelta una canción. Sí. Yo te iba a hacer elegir entre las dos versiones de Downtown para cerrar. No sé si querés, ya que hiciste bastante hincapié en, en el soundtrack, si querés elegir otra canción de la película. Eh, no, me quedo con Downtown. ¿Qué versión? Ahora que estoy pensando, ¿cuál es cuál? Hay una eh, que es... Antempo eh, y Tempo. Exactamente. Eh, creo que Antempo me... Me gusta más, me parece que es divertida, ¿no? No sé, como que tiene como esa magia. ¿La querés cantar vos? Te, te dejo cantando y no, <risa> cerramos no, no. con Niki cantando. <risa> sí, los oyentes se quedan cerdos Pero bueno, vamos con esa. Vamos con esa. La versión más alegre. Bueno, los dejo en Spotify Porque si los llevo a poner en YouTube Me, me matan el vídeo Así que en Spotify van a poder disfrutar de esa canción De Anya Taylor-Joy cantando Y bueno, eh, muchas gracias Niki Muchas gracias por estar de nuevo En este episodio Un saludo para Flor Que no pudo estar Cuestiones de diciembre Diciembre es así Es un bardo siempre Y, y bueno, eh, porque Flor estuvo con vos En el episodio de Friend Dispatch que eh, te quería comentar, es el tercer episodio más escuchado de Después de Otra Función, así que ¡Uh! al, al público le gustó bastante, y bueno, gracias por estar, Nikki nuevamente, como invitada, y espero eh, poder tenerte más adelante en, en este podcast otra vez. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio, y nos estamos escuchando la próxima Después de Otra Función. Gracias.